Hola, voy a preparar el sorteo del concurso de mayo. En este concurso van a haber dos premios para dos personas distintas. Los premios consisten en una sesión de asesoría de formación con Joan Boida y el otro premio será un curso intensivo de fotografía digital en Casanova Fotografía, con sede en Barcelona. El curso será realizado el día 15 de junio. Y tiene una duración de 6 horas. Y hasta finalizar el mes de mayo contamos con 616 participantes. Vamos a proceder. A buscar el primer ganador del concurso, la sesión de formación con Joan Boya. Y el ganador es el número 97. Y el curso intensivo de fotografía digital en Casanova Fotografía es el 292. Vamos a ver a quién pertenece cada número. El número 97, sesión de formación con Joan Boira, pertenece a Sharin, Sharinor, me pondré en contacto contigo para avisarte del, del premio por mail. Y el eh, curso intensivo de Fotografía Digital en Casa Nueva no, Fotografía pertenece al 292. Gemma Duc, felicidades a los dos. Los dos eh, habéis ganado un premio cada uno y al resto, el próximo mes tendréis un nuevo concurso. Gracias a todos por participar.